la familia. Regresamos con otro tutorial de los bots. Estos bots están en el Discord, los hacen algunos jugadores y ayudan en diferentes cosas. Este bot ayuda a los jugadores que son buenos o se dedican a cazar tesoros todo el tiempo. Uno quiere saber si nos sale rentable andar buscando tesoros o no. Queremos saber cuántos cents nos estamos gastando. Por día, cuántos UPEX nos estamos ganando o perdiendo y cuántos cofres de Sparks encontramos. El año pasado, si sí, el año pasado creo, subí un video hablando que si vale la pena tener una red de propiedades, empecé a monitorear cuántos censos usaba, cuántos UPEX gastaba o me ganaba. Se los demostré en el video, por lo que vi le estaba yo sacando ganancia al juego ya no dan tantos premios como antes o los premios que dan en los cofres ya no son tan buenos como antes ya no salen tantos cofres de sparks Entonces es que está un poquito más difícil sacarle ganancia al juego con con las búsquedas de tesoros pero en fin vamos a hablar de esto familia les voy a enseñar este bot en el discord les voy a enseñar cómo activarlo está un poquito difícil nos nos costó un poquito de tiempo saber ver cómo, cómo activarlo. Este es el BAT, el 5716 5716. Y lo que tienen que hacer, familia, y les voy a dejar el link para que puedan venir a este Discord. Lo está un poquito difícil, un poquito complicado, pero esto es lo que vamos a hacer, familia. Les voy a enseñar cómo es que tienen que activar este BAT para que aquí en el sandbox después de acá hacen una búsqueda de un tesoro les diga su porcentaje pero en fin regresamos aquí en el en el chat verdad ahí sí es el chat ahí escondí. pues aquí también también en el freshman sí, sí aquí también es lo que tenemos que hacer familia dependiendo de la ciudad que estén o el nivel de ciudad en la que estén lo que llamamos el tier el busca de tesoros es lo que van a tener que usar déjenme regreso aquí al barrio porque puse donde está donde está busca de tesoros aquí en los mensajes fijados familia subí esto aquí están los niveles los tiers de cada ciudad en el momento tenemos nivel 1, 2, 4 y 5. No hay nivel 3 en el momento. Pero es importante saber esto. Muy importante. Yo estoy en Chicago y es nivel 1, tier 1. San Francisco, Manhattan, Chicago, Los Ángeles. Entonces si nos regresamos aquí al bot, como pueden ver, solo está Chicago. No está... San Francisco, no está en Los Ángeles. ¿Y cuál es el otro? Manhattan, creo. Aquí está Manhattan, MH. Ah, no, sí, miren, aquí está San Francisco y Manhattan. Vamos a ver otra vez. Sí, sí, los niveles 1 sí están, los otros creo que no. Nivel 2, Santa Clara, Nashville, Bronx, Queens. Santa Clara, ah, sí, miren, Santa Clara no está. El Bronx sí está. Queens sí está. Uh, y Nashville sí está. Este no es. Aquí está, sí. Creo que cuando son los niveles, los otros niveles no están. Nivel 5, digamos. Fresno, Staten Island, Bakersfield, Detroit. No está Fresno. No está Bakersfield. No está Detroit. Lo que tienen que hacer es usar este comando el número 5, el nivel 5. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer exactamente, verdad? Aquí está el comando. Esperemos que no me equivoque. Pero aquí se si vienen al mensaje, van a poner la rayita esta y les tiene que salir esto. Cuando les haga esto, aquí escojan Applan User. Vamos a añadir Add al plan User ven aquí a plan user y dice aquí mi nombre my name mi nombre de jugador ¿Okay? después dice la ciudad el nombre de la ciudad aquí le ponen y estoy en chicago ya estoy inscrito a ver qué me dice pero vamos a ver ahora yo, para mí no fue necesario poner mi nombre, no mi nombre, no, mi número de cuenta del iOS en el blockchain. Pero cuando muchos de nosotros quisimos hacer esto, algunos de los miembros tuvieron que poner su nombre, su número, nombre de, de jugador en el blockchain de iOS. Por, por eso dice aquí que muchas veces o en ocasiones es opcional esto de poner el... Número, nombre de jugador en el blockchain. Vamos a hacer esto nada más y le ponemos, le damos y miren lo que dice. Felicidades, mi nombre, ya está todo listo, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Ahora que voy a hacer una búsqueda de tesoros, voy a hacer una estándar. Van a ver que va a salir aquí mi, mis estadísticas, ¿ok? vamos al juego familia vamos a hacer una búsqueda de tesoros Queremos que la hagamos rápido Y sí tenemos 11 cents ya estoy aprendiendo a buscar tesoros sin activar aquí los barrios pero ahorita lo voy a hacer nos venimos acá a los tesoros estoy en cooldown encontré un tesoro stealth aquí estaba cerquita de mi propiedad pero no le saqué muchos superes. bueno Sí. o oh, no lo, no, no lo activé nos regresamos voy a pagar mi 125 UPEX sí, confirmamos nos salimos voy a tratar de encontrarlo lo más rápido posible, tengo videos explicando lo más más básico de la búsqueda de tesoros para ustedes que son jugadores nuevos Se los recomiendo para que no pierdan UPEX Acá. todavía me falta son como tal vez 8 videos 10 videos y los últimos videos comparto trucos que aprendí de otros jugadores como el Mossy Jake como cebras y el Conopo que nos enseñó cómo pegar las piñatas los recomiendo familia vamos a ver Uh, todavía me falta, pensé que iba a estar por acá pero no, ha de estar por acá, pero vámonos a triangular como dice cebras ok, ya está por aquí vamos a mandarlo acá 50 como quiero hacer esto rápido no me voy a poner a buscar de 20 upex, ah, me quedé corto mi explorador se va para allá, ¿a dónde está? ¿Cuánto cuesta esta? Uf, miren nomás, lo dan 15,000, 14,000 UPEX al mes, está acá, ha de ser esta propiedad, 50 UPEX, lo mandamos, perfecto seguro nos va a dar 290 UPEX y ya gastamos 225 nos vamos a ganar unos así ah, bien, ya no lo encontré y si nos regresamos al Discord van a ver ya salió mi nombre ah miren, aquí estoy se tarda un poquito en este día ah miren, aquí está todo es el tiempo UTC en otro video, en el, uno de los videos de la búsqueda de tesoros, hablé sobre el, sobre el tiempo universal. Cuando empieza, empieza a las 5 de la tarde, tiempo de San Francisco, es el tiempo universal. Entonces, en estos 20, 18, 19 horas que he estado buscando tesoros, encontré 9. Me he ganado 9, bueno, los UPEX que he encontrado son 9,615 Ah, oh, ya me movieron. He encontrado .02 Sparks, que son 12 dólares. Un cofre de Sparks. Y mi ganancia en sí es de 8185. ¿Por qué? Porque he gastado 1430 UPEX en los cents En visitar a otros jugadores. Ok, vamos a ver qué más. Um, este es el promedio de los tesoros de sparks por la cantidad de cofres que encuentro algo así cuántos cents puso por cacería cuántas veces visito a otro jugador 2.56 normalmente es mi promedio entre 2 a 3 he usado 23 cents muy importante muchos muchos jugadores siempre se preguntan cuántos cents me quedan antes de que se haga el reset y en los videos esos de los tutoriales básicos explico cuántos cuántos tenemos por ciudad y me gasto un promedio de 40.43 upex por visita para las personas que se dedican a buscar tesoros esto es muy importante nos gusta este tipo de, tipo de estadística familia casi se me olvida familia tengo que enseñarles el ejemplo de el, la cuenta de ios por si no le sale el pad cuando ponen la ciudad y su nombre de jugador. Hoy hemos hablado que le ponemos esto. Aquí. Les añadir usuario. La ciudad, la ciudad donde van a estar. Aquí donde dice uno más. La aprietan y escogen aquí iOS user, usuario de eOS. Lo que tienen que hacer, se pueden venir aquí al juego, en su perfil, se vienen y tengo que hacer un video muy muy corto hablando de esto. Se vienen a, a su nivel de jugador, o seleccionan aquí. Donde dice que vean su estatus de jugador. Este es su nombre de su nombre, su usuario en la, en la cadena de blockchains del iOS, el EOS. Muy, muy importante que sepan esto. Esto el número o estas letras. es No es una llave privada. Porque si se van al lan pone mi, nom mi nombre de usuario en el juego, les va a salir este nombre. Así es que yo puedo buscar el nombre de un, un jugador. Este, por ejemplo, si me voy a Lupexland, pongo este nombre, me va a dar información de todas sus propiedades que tiene, todos sus ases, todo lo que tiene él en el blockchain, lo puedo ver y me va a dar ese esas letras como el que les estoy enseñando aquí. Es que nada, no es nada secreto, nada de por ese estilo. Entonces pondría yo este, la apreté y esto, todo esto, es lo pueden ver cualquier jugador. Pero, déjenme, puedo seleccionar esto, lo copio, me falta la F, pero dónde estamos? En el Discord. Nos regresamos aquí pondría ese, nom ese nombre, le pongo F y ya activa en el bot. Por ejemplo, mi letra en mi tablero, le pongo Enter y ya me saldría algo. No quiero ponerlo porque no sé si me va a arruinar lo del sandbox, pero así se hace. Por si ponen solamente su nombre primero. su nombre de usuario en el juego de jugador, la ciudad donde van a estar cazando tesoros. Si con eso no les les dice aquí que dice felicidades, ya está todo listo. Entonces hagan otra vez el comando y pongan su este nombre número de usuario en el EOS. Muy muy fácil familia. Bueno espero que este video les haya ayudado un poquito familia. No se les olvide dejarle un like si les está ayudando. Voy a seguir subiendo videos en estos días porque hay muchos eventos en Aplan. Y quiero asegurarme que sepan qué es lo que viene. Porque muchos de ustedes no, no tienen tiempo para entrar al Discord. Pero voy a estar subiendo videos durante estos días. Hasta luego familia. Que tengan bonito día. Y nos vemos despuesito en el metaverso.